Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra celebración eucarística desde la parroquia San Antonio de Padua del sector Gascue, Santo Domingo, República Dominicana. Hoy, miércoles de la quinta semana de cuaresma. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Nuestra celebración será transmitida por los canales... Televida, el canal católico de la familia. Supercanal Caribe para los Estados Unidos. Canal 49, CTT. Teleimpacto, canal 52. Inmaculada TV. Supercanal 55. De igual manera, por las emisoras Vida FM 105.3, Radio ABC, Radio María de la Alta Gracia. Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Oramos por el descanso de las almas. María Cristina Porto Real, segundo día. Monseñor Juan Severino Germán, séptimo día. Kenia Camilo Núñez, octavo día. Roquetén Díaz, tercer mes. Sidenia Estela Hidalgo, primer año. Domingo Rubén de Jesús Reyes, cuarto año. Juan Castillo, José Luis Santo Baez, Junior Antonio Brito Mejía, Darling Mejía. E igual manera oramos por la salud de la señora Altagracia Paniagua. Con fe, esperanza y amor puestos de pie recibimos a nuestro celebrante reverendo padre kennedy rodríguez nuestro párroco diácono ángel villanueva y acólitos otra ciudad que no se acaba sin pena ni tristeza ciudad de otra ciudad que no se acaba sin pena ni tristeza ciudad de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes y con tu espíritu hermanos y hermanas bienvenidos todos a esta celebración eucarística esta celebración que es una que la ofrecemos por cada uno de nosotros también aquellos que nos sintonizan para que el Señor nos conceda la gracia de ir entrando ya en este tiempo de gracia que tenemos por delante y de frente a la semana santa en una conversión verdadera el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama a la reconciliación. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.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 con la debida atención, escuchamos la liturgia de la palabra. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo, «Es cierto, Hidrap, Misá y Adenago, que no respetáis mis dioses, ni adoráis las, la estatua de oro que he elegido, «Mira, si al oír la, y tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laú, el arpa, la viruela y todos los demás instrumentos, ¿estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho? Hacedlo, pero si no lo adoráis, seréis arrojado al punto, al horno encendido, y que Dios os librará de mis manos». Fidra, Misa y Adenago contestaron, Majestad, a eso no tememos, ¿por qué responder? El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a dioses ni adoramos estatua de oro, de oro que ha erigido. Nabucodonosor, furioso contra mira Misad y Adenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a los soldados más robustos que atasen a Sidra, Misad y Adenago y lo echasen al horno encendido. El rey los oyó cantar himnos extraños. Se levantó y al verlos vivos, preguntó estupefacto a sus consejeros. ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Les respondieron, así es, majestad, preguntó. Entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres sin atar, parando, paseando por el horno, sin sufrir nada?, y el cuarto parece un ser divino Nabucodonosor entonces dijo bendito sea Dios de Sidra, Misad y Adenago que envió un ángel a salvar a sus siervos que confiando en él desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo palabra de Dios te amamos gloria y alabanza por los siglos bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti la gloria y alabanza por los siglos a ti la gloria y alabanza por los siglos bendito eres sobre el trono de tu reino a ti la gloria y A ti la gloria y alabanza por los siglos, bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondea los abismos. A ti la gloria y alabanza por los siglos. A ti la gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti la gloria. A ti la gloria y avanza por los siglos. A ti la gloria y alabanza por los siglos. A ti la gloria y alabanza por los siglos. Puestos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca en el todo corazón. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él si se mantienen en mi palabra serán de verdad discípulos míos conocerán la verdad y la verdad les hará libres les replicaron, «Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres?» Jesús les contestó, «Les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo les hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que han oído a sus padres. Ellos replicaron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hacen sus padres. Les replicaron, nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. apreciados hermanos y hermanas estamos sumergidos en este camino hacia la Pascua del Señor resucitado que ya se acerca para vivir plenamente esos días santos pero antes el Señor nos va dando palabra tras palabra mensaje tras mensaje mensajes contundentes que nos ayudan también para que afiancemos nuestra fe en Jesucristo para que podamos tener una fe realmente firme, como hemos escuchado en la primera lectura del profeta Daniel. Hemos visto y hemos escuchado esta figura de Nabucodonosor, es un rey y ha emitido un edito, un decreto real sobre toda la población para que vayan a adorar nada más y nada menos que la gran estatua que él mismo se hizo y esa estatua para él mismo alimentar su egocentrismo y entonces llega el momento en que le dicen a los tres jóvenes y esos jóvenes tienen una fe contundente en Dios Padre, tienen una fe firme y no van a adorar ninguna estatua esas idolatrías no son para los hombres, mucho menos para nosotros. De manera que reconocer en una estatua al Dios verdadero, no entraron ni, mis, ni Sidrat, ni misat ni Adenágora. Que no quisieron repetir las oraciones, mucho menos echar incienso hacia el, la estatua. Entonces comenzaron y renunciaron a poder adorar la estatua de Nabucodonosor. Maestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien nosotros veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará también de tu mano. Y no solamente dijeron eso, y mucho más. Pero Nabucodonosor se ha incomodado y ha mandado a poner más leña al horno de fuego para que ellos inmediatamente entren, entonces el fuego, el, el vapor y el fuego lo aniquilen. Pero no fue así, ellos entran en el horno y entonces comienzan a cantar en el horno de fuego. Y Dios lo ha librado. Y más adelante observan el horno de fuego. Y no ven no ven eh, tres jóvenes, y no también que ven cuatro, porque también un ángel lo acompaña en el horno de fuego. Por eso es importante ver en toda esta lectura cómo cuando usted tiene esa fe convincente, cuando usted tiene confianza en Dios, Dios también lucha contigo, y te libra. De esta fidelidad de los tres jóvenes, Sidrat, Misat y Adenágora, va a salir la conversión de todo el reinado, porque ellos han sido fieles. Y entonces dice, envió a un ángel a salvar a sus siervo, que confiaban en él. Desobedecieron el decreto real y prefirieron a... a arrostrar el fuego antes que venerar y adorar a otros dioses prefirieron ir al horno de fuego prefirieron echarse en contra incluso al rey Nabucodonosor antes de apostatar y antes de alejarse del Señor Y así, hermanos y hermanas, un conjunto y una legión de hombres y mujeres a través de la historia, de los años, de los siglos, de los milenios, también incluso han dado la vida, han derramado su sangre, han sido torturados con tal de mantenerse firme a Dios. Contrario también a otra generación que por cualquier cosa se va, se retira, se, se aleja y le está sirviendo a otros dioses. El Dios de la fama, el Dios del dinero, el Dios muchas veces del desorden sexual, de los placeres, el Dios también de los afectos. Entonces hay un conjunto de gente que comienza a servirle y abandona al Dios verdadero. Y han cambiado el Dios verdadero por un toro que come hierba, dice, en la historia de la salvación. Más adelante entonces, hermanos y hermanas, hemos escuchado este Evangelio, donde aparece Jesús con los judíos. Los judíos se creen los hijos de Abraham, los hijos de la alianza y los predilectos. Por eso no hablan con mucha gente, no hablan con mucha gente, no saludan, todos entre ellos, porque ellos son la raza elegida. Pero la verdadera raza elegida son los que han escuchado y han seguido al Señor. Esa es la verdadera raza y los verdaderos hijos de Dios. Entonces, no se consideran hijos de prostitutas no se consideran de nadie porque ellos vienen de Abraham si fueran hijos de Abraham hubiesen reconocido a Jesucristo pero como no lo son porque ya eh, están en el pecado y se han creído mejores entonces por eso no, no han reconocido ni han servido a Jesucristo si Dios fuera vuestro padre me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Más adelante también le va a decir: su, su padre, su padre es el padre de la mentira. Y ellos se incomodan porque lo contradicen y se creen perfectos y se creen ya celestiales y tienen, creen que hay una raza superior y una raza inferior. Por eso, los verdaderos hijos son los que aman a Jesucristo, a Dios Padre, en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos seguidores. Y yo les invito, hermanos y hermanas, a seguir reforzando la fe, a tener esa fe contundente ante cualquier cosa que te venga por delante, cualquier idolatría, cualquier denominación, cualquier cosa que pueda perturbarte, y quitarte a Cristo como centro de tu vida... para que puedas rechazarlo... y también... pueda alejarte de todo eso... sabiendo que el Señor te defiende... como ha defendido los tres hombres... pues hermanos y hermanas... que Dios nos conceda su favor... y su gracia... hoy, mañana y siempre... Amén... vamos a ponernos de pie... Invoquemos a Dios que con su aliento de vida nos tiene y nos conduce hasta Él. Y digámosle con humildad y confianza, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que con la lluvia de su gracia, el Señor fecunde la obra evangelizadora de su iglesia y esta dé fruto de santidad a sus fieles, oremos al Señor. Te rogamos, oíenos. Para que los responsables de nuestros gobiernos promuevan el desarrollo y la paz y garanticen el respeto a todo hombre y mujer del tercer milenio, oremos al Señor. Te rogamos, oíenos. Para que los que viven en el pecado, la indiferencia o el error, vuelvan sus ojos a Dios y reconociéndolo, lo amen y sirvan, oremos al Señor. Te rogamos, oímos. Oh para, para que con la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, acrecente nuestra fe y purifique nuestro amor, oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Oremos también por la paz del mundo, para que haya comprensión entre las naciones y entre las familias. Oremos. Te rogamos, oye. Pidamos. Pidamos también por esta Semana Santa que se aproxima, para que podamos vivirla con un corazón contrito y humillado. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Pidamos por todos aquellos hermanos que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor le conceda salud, paz y bienestar, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tus hijos, ya que ponemos la confianza en tu amor y en Jesucristo, nuestro mediador. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. y hermana para que este sacrificio que es mío y de usted sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos Señor te consagramos las ofrendas que nos ha concedido presentar en honor de tu nombre para que se convierta en el remedio de nuestras debilidades.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 porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libre de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las realidades eternas. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar.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 Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, leo en la gloria y alabanza, bendito y alabanza seas por siempre, mi alma te alaba y te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 Señor mío Dios, bendito, señor, y alabanza, Dios mío, creo en tío, ti, gloria, Bendito y alabado seas tú, Señor. señor bendito, mi alma bendito, te alaba, bendito, te bendice, Santo. Gloria a ti, Dios, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anuncia.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 Monseñor Francisco Soria, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De María Cristina Portorreal, Monseñor Juan Severino Germán, Kenia Camilo Núñez, Roque Ten Díaz. Sidemia Estela Hidalgo, Domingo Rubén de Jesús Reyes, Juan Castillo, José Luis Santo Báez, Junior Antonio Brito, Darling, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo,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 siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga, venga a nosotros, nosotros tu reino.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 Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Unidos en el amor de Cristo, compartan un gesto de paz. este es jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso nosotros invitados al banquete del señor. señor señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén Invitamos a quienes por alguna razón no pudiesen recibir este santo sacramento a unirnos en oración diciendo Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. I'll you Señor, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina del cielo para que elimine las culpas de nuestros corazones y nos asegure tu constante protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a nuestra Madre espiritual, la Virgen María. Dios te salve, María. llena eres de gracia, el Señor es, el Señor es contigo. contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito, y bendito es, el es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María Madre de Dios, ruega, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de darle la bendición, recordarle nuestro programa de Semana Santa. El domingo, domingo, claro, el sábado a las seis de la tarde, ya celebramos la primera misa de, correspondiente al domingo de Ramos. Pero el domingo nos vamos a ir al Parque Eugenio María de Hostos a las siete y media porque a las ocho sale la, la procesión del Domingo de Ramos para venir a esta parroquia a celebrar la solemne Eucaristía del Domingo de Ramos entonces es un hermoso es una hermosa procesión con la banda de música con los fieles, el coro yo invito a los hermanos que nos están siguiendo que pueden unirse a nuestra procesión del Domingo de Ramos que es en, ahí en el malecón una procesión de la más hermosa que se realiza. El, el domingo, cuando lleguemos, celebración de la misa. Hay una sola celebración el domingo en la mañana. Por eso es importante aprovecharla. El lunes comienzan los retiros de crecimiento espiritual. El primer día el lunes, entonces, vamos a tener aquí al Padre Keite, dedicado el lunes a los jóvenes, Recuerden que los retiros comienzan a las 7 de la noche y terminan después con la Santa Eucaristía. A las ocho y media comienza la Santa Eucaristía. Eh, el primer día está dedicado a los jóvenes el lunes. El martes está dedicado especialmente a los matrimonios y ahí viene el Padre Pastor Ramírez hablarnos sobre todo de las, de las siete formas de morir al pecado para vivir la honestidad y la interioridad. El miércoles viene Monseñor Gurllón a hablar sobre todo del tema de resucitar con Cristo para una vida plena y honesta. El jueves, ya ustedes saben, el lavatorio de los pies, siete de la noche, el viernes, claro, están, el, el Cruz y vivienda a las tres de la tarde, la celebración también de la palabra, después, la solemne vigilia pascual a las 7 de la noche, el sábado santo, el domingo de resurrección a las 10 de la mañana, la solemne eucaristía. Les invito a vivir esta semana santa, verdaderamente santa. Les invito a unirse a sus parroquias, a sus capillas, a las catedrales. Donde quiera que tú vayas, si va a salir, yo lo dudo, pero si va a salir, entonces ahí tendrá iglesia, parroquia, catedral gracias a Dios nuestra iglesia es universal la iglesia católica hoy a las 7 de la noche tenemos un retiro aquí en la parroquia de liberación vienen hablando del Arcángel San Miguel y es muy importante que aprendamos de todo para sabernos defender contra las acechanzas del maligno le imparto la bendición, agradezco a cada uno de ustedes, presente y televidente, al equipo siempre que prepara nuestra liturgia, a los hermanos que cantan, Dios recompense su servicio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén. Esta misa ha terminado. Acompañados de Jesús, María y José pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.